Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial práctico sobre navegación por una sede electrónica. Lo que vamos a hacer, intentar hacer en este pequeño video tutorial es mostraros de una forma básica eh, los elementos fundamentales, los apartados más importantes que podemos encontrar en una sede electrónica oficial administrativa. Voy a partir como ejemplo de la sede electrónica de la agencia tributaria aunque cualquiera de vosotros, cuando intente llevar a cabo esta práctica, que es una práctica fundamentalmente de navegación, pues puede dirigirse a cualquier otra sede electrónica de las que existen actualmente. Yo voy a, voy a empezar por esta, pero recomiendo que también intentéis navegar por otras diferentes. La sede electrónica de la agencia tributaria, como podemos ver aquí, se encuentra disponible en la dirección www.agenciatributaria.gov.es. En cualquier caso, si no tuviésemos claro... Eh, dónde está exactamente, pues siempre podremos acudir a cualquier buscador actual e indicar sede electrónica agencia tributaria y encontraremos rápidamente la referencia. bien Nosotros ya estamos dentro de la sede, lo primero que tendríamos que tener claro eh, en función de todo lo que hemos visto durante el curso es cómo podemos tener la certeza, la garantía de que esto efectivamente es la sede electrónica de la agencia tributaria y no nos están engañando o no nos están intentando eh, llevar a un sitio fraudulento. Bueno, si observamos el navegador, observamos que hay un candado en la parte derecha, este navegador es Internet Explorer, en otros navegadores esta información puede aparecer de otra forma ligeramente diferente, pero al final siempre encontraremos información referente a la seguridad. Bueno, pues en este candado podemos pinchar en él, nos aparece quién está identificando este sitio, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y si pinchamos en el enlace ver certificados, podemos ver el certificado concreto que está garantizando la identidad de esta sede electrónica. Si lo observamos, en el certificado se indica que pertenece a www.agenciatributaria.gov.es, luego es un certificado emitido efectivamente para la agencia tributaria, y este nombre, esta dirección, se corresponde con la que tenemos en la página, luego no hay duda. Nos indica quién lo ha emitido, que es la, la Administración Pública Estatal, es decir, es una autoridad de certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, si nos vamos a la pestaña de detalles y navegamos por la información que nos da, podemos ver efectivamente eh, que este certificado está emitido a nombre de este dominio y si seguimos navegando y consultamos los detalles podremos ver eh, pues más información aún. Podemos ver que está emitido a nombre de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y podemos ver el CIF de esa entidad. Si accedemos a la pestaña Ruta de Certificación podremos comprobar también ¿Quién está emitiendo este certificado? Que al final es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por tanto, tenemos una garantía de que no es un sitio fraudulento, sino que, efectivamente, eh, este sitio está a nombre de la agencia tributaria y eso lo está certificando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es un prestador reconocido. Por tanto, esta es su sede electrónica. Bien, Una vez que ya tenemos la garantía de que es su sede electrónica, eh, bueno, pues cada administración desarrolla su sede como cree más adecuado, pero siempre tiene que haber unos mínimos que todos tienen que cumplir. Por un lado debe haber algún apartado en el cual eh, aparezca la hora actual. Esto es fundamental para trámites de registro electrónico en los cuales puede haber ciertos procedimientos que solo se puedan iniciar eh, hasta cierto plazo y que pasado ese plazo pues ya no se pueda presentar documentación. Bueno pues Todas las sedes tienen que incluir un apartado en el que se indique cuál es la hora oficial de la sede de forma que el ciudadano lo tenga claro. Aquí aparece la hora actual y bueno, ante cualquier, eh, ante cualquier duda tendría que restringirme a esto. Luego suele haber un apartado en el cual aparecen los procedimientos y trámites disponibles para los ciudadanos. Aquí vemos todos los trámites que están disponibles para la agencia tributaria. Si, por ejemplo, pinchamos en uno de ellos, en el de domicilio fiscal, por ejemplo, pues yo podría ir navegando y podría ver los trámites que tengo disponibles referentes al domicilio fiscal. Podría consultar la ficha de esos trámites. Podría saber información sobre el mismo, para qué sirve, quién lo realiza, cuándo se finaliza, cuáles son las fases de ese procedimiento, en cuánto tiempo se resuelve, quién es el órgano que tiene la potestad para hacerlo, con qué dispositivos de identificación se puede utilizar. Es decir, yo como ciudadano obtengo toda la información necesaria para saber lo que tengo que hacer, cómo puedo hacerlo y cómo me van a responder a ese procedimiento. Si quisiese iniciarlo, pues lo haría desde aquí, desde el botón del trámite. Por otro lado, en las sedes suele haber un apartado donde yo puedo acceder a mis expedientes personales o a mis datos censales en este caso, porque estamos hablando de la agencia tributaria, o incluso a mis notificaciones, es decir, todas las sedes electrónicas proveen al ciudadano un espacio personal al que puede acceder previa identificación con certificado digital, donde el ciudadano podría ver qué hay de lo suyo, ¿no? podría ver si ha iniciado procedimientos, si ha empezado trámites, si ha iniciado expedientes, pues cómo van, y acceder a información sobre los mismos. También suele haber un apartado, es obligatorio, en el cual aparezca la normativa de la sede. Aquí podemos ver el apartado de normativa en el cual tiene que aparecer incluso eh, la norma de creación de la sede electrónica. Todas las sedes electrónicas tienen que haberse constituido a través de una norma eh, de ese órgano administrativo. Si no hay una norma de creación, la sede no es válida. Y aquí, pues, como podemos ver, en el BOE está publicada la norma de creación que regula la sede electrónica y los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. de acuerdo, Podríamos leerla con detenimiento y ver que efectivamente en esa norma se indica que la dirección donde va a estar disponible la sede electrónica pues es a la que nos acabamos de conectar. Bien. También podemos encontrar apartados que nos van a permitir cotejar documentos que emita esa administración a través de la sede electrónica. Esto es lo que se denomina cotejo de documentos mediante código seguro de, de verificación. Es decir, si, si esa administración está emitiendo documentación que es imprimible y que contiene ciertos códigos para ser comprobada, yo podría acceder a una página como esta, introducir mi NIF, mi nombre y apellido, y ese código seguro de verificación que aparece en el documento en papel, darla, a enviar y podría comprobar que efectivamente ese documento es válido mediante cotejo visual entre el papel que tengo y el documento que me presenta la propia Administración Tributaria. Este mecanismo se usa muy frecuentemente para devolver justificantes, recuerdos, etcétera, cuando tramitamos de forma electrónica. Sin ir más lejos, la agencia tributaria, si presentamos la declaración de la renta de forma electrónica o confirmamos el borrador, lo que nos va a devolver es un recuerdo con un código de comprobación de este tipo entonces podríamos acudir a esta web a comprobar su validez. Sistemas similares incluyen todas las sedes electrónicas, no solamente la de la agencia tributaria, con lo cual siempre podríamos hacer este tipo de, de comprobaciones. Si esa administración nos ofrece a través de la sede un lugar donde acceder a nuestras notificaciones electrónicas, pues también podremos ahí consultar toda la información que la administración nos esté, nos esté redirigiendo. Y bueno, esto es todo lo que queríamos comentar en este video tutorial. Ahora lo interesante es que cada uno de vosotros bien a través de la sede electrónica de la agencia tributaria, bien a través de la sede electrónica de cualquier otra administración, experimente un poco todas estas opciones e incluso pueda acceder con su certificado digital a su expediente personal o a ciertos trámites concretos en los que pueda consultar datos. Eso es todo, gracias por vuestra atención.